17, 18... ¡Uy, qué coño es! Hoy es... no sé, qué día es hoy. 18 o 19, no sé, de, de, de abril. Y está en pleno capullismo la primavera y, aparte, la feria de abril de Sevilla. Y qué mejor que preparar una sevillanita para la feria de abril. para si En, en el caso que nos digan, pues mira, tiene usted que tocar una caseta algo de bluegrass. Pues que, que, que no va a ocurrir Pero si ocurriera en un mundo paralelo Pues ya tenemos, os vamos a preparar una, una sevillana para que la podáis tocar ¿Vale? La sevillana es una de María del Monte Una de mis artistas favoritas Que se llama eh, eh, Cántame ¿Vale? Una canción, un tema Bastante chulo, la verdad No vamos a decir que no Y aquí va Empezamos con, eh, con una, una secuencia estilo single string, ¿vale? Empezando con el traste 4 de la tercera cuerda, ¿vale? 4, 3, 4, 3 en la segunda, aquí hacemos un pull off, ¿vale? Tabulatura, no, no he podido expresar, eh, no, no, he ser, no he tenido la manera, no he sabido expresarlo no, por falta de, de conocimiento. Vamos, eh, esta, esta, estas síncopas, estas cinco páginas, digamos, es que no sé cómo explicarlo exactamente porque no sé música, pero no es en la tabulatura poner. ¿Vale? Esto es lo que es lo que está anotado en la tabulatura, pero si os fijáis, no es, no es cuadrado, es es como con, con bounce que dicen los, los, los, los blues graseros, es decir. ¿Vale? Es con un, un, un retranca, vamos a decirlo como lo dirían los castizos, ¿vale? Entonces, de nuevo, 4, 3, 4, 3, vuelvo a dar en el 3, 5 del segundo traste, tercero otra vez y remato remato en el cuarto. Perdón, quinto traste de la cuarta cuerda, ¿vale? Se me ha escapado sin querer darle al, al aire a la tercera Pero entra también, ¿vale? Entonces empezamos Ahora ataco sobre la, sobre la, la cuarta cuerda eh, Quinto traste ¿Vale? Quinto, cuarto, quinto Cuarto Repito, cuarto Quinto Tercera al aire y remato en eh, la cuarta cuerda, en el segundo traste. Y ahora hago este ascenso. Cuarta al aire. Tercera en el quinto. Eh, tercera en el cuarto. Y ahora aquí empiezo un roll, ¿vale? En el cual doy primero con el pulgar en la cuarta cuerda. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? Todo junto. Para que se vea también la mano derecha lo voy a mover un poquito aquí. Sí. ¿Vale? Aquí no metió la quinta, también tenía que me haber metido la quinta. ¿Vale? Así es como lo tengo anotado. Entonces, todo junto de nuevo. Despacito. Si os fijáis, estoy dando en la parte single string, estoy dando siempre pulgar e índice, ¿vale? ¿Vale? Y ahora viene la segunda parte que empiezo exactamente igual. Y ahora aquí hago un, un eh, por octavas, al, al unísono, estoy poniendo la misma nota. Entonces, en vez de hacer... ¿Vale? Tal cual, pues meto estas dos notas. Meto la, la misma nota en realidad, pero en la cuerda cuarta y en la cuerda primera. Y ahora voy a poner intervalo. Pongo un do, el intervalo este de do que soy, es traste primero eh, de la segunda cuerda, traste segundo de la primera, de perdón, al contrario, traste primero de la segunda, traste segundo de la primera, aire, pongo este re séptima, ¿vale? que es simplemente traste primero de la segunda y traste segundo de la tercera, hago un rolito, y remato al aire con la cuerda sola al aire y meto una escalita de adorno que es una escala melódica que hago. Aprime el aire. ¿Vale? De todo, de, de todas maneras, de todo. De todas maneras que hago. aire o me da igual hacer o no da igual, no son las mismas notas pero pero suenan exactamente igual vale bueno pues eh, cuando acaba la melodía de entrada vendría la canción en sí vale la canción es una sevillana las sevillanas van en 3x4 y eh, detrás de esta introducción pues normalmente se va a, a, al acorde al, al quinto vale a, en este caso sería re dice ya de peregrina me, me vuelvo a la raíz y ahora meto una pequeña melodía. Perdón. Eso. Aquí, si meto esto, suena blues, ¿vale? ¿Vale? Y ahora vuelve a. Se va a. a si menor. Torre, sol. Y ahora vuelve otra vez. Re, sol. Dos, ahora red estribillo, cántame, si menor, canta por el camino y a la de vengo, me canré a las do de los sol. Cántame, me dijiste, cántame. Cántame por el camino y agarro a tu cintura, te canté a la zona de los pinos. Lo está haciendo combinando este 2 con este 2. ¿Vale? Y vuelve a repetir melo la melodía. Etcétera. ¿Vale? Y este es el tema. Eh, lo suyo, si lo voy a cantar, digamos, si lo voy a tener a alguien bailando... Con esto ya, ya son los rudimentos, pero si lo voy a tocar, digamos, voy a tocar una melodía o lo voy a tocar melódicamente en el sentido de que voy a ser yo la voz del cantante entonces eh, habría que sacarse algún tipo de melodía alternativa para no repetir siempre lo mismo, ¿vale? Hacerlo por abajo O hacerlo por intervalo, algo así como... improvisando ahora mismo, esperamos, algo así parecido no me lo he trabajado, con lo cual no os puedo decir nada bueno, pues a ver si...